Y han recibido en Europarlamento del Partido Popular y en, en las Cortes Generales de Ciudadanos. Estamos hablando de un tema importante, un tema fundamental, un tema que no nada más de debate arancelario, un tema en donde estamos planteando el problema de unos tratados en donde la balanza de la justicia siempre que se inclina al lado de las grandes corporaciones. Una globalización que ha afectado a la ciudadanía, ha aumentado la desigualdad, no da respuesta a los problemas más candentes que es el cambio climático y una desigualdad que se ha extendido y se ha profundizado. Estos acuerdos, estos acuerdos no son beneficiosos para la ciudadanía, son beneficiosos para las grandes corporaciones. Las pequeñas y medianas empresas no exportan fundamentalmente. Justamente Canadá, tiene la experiencia de haber padecido más de 20 años un acuerdo, el NAFTA. Acuerdo que como ahora, están diciendo que va a traer la riqueza y la miel a todas las personas, a todos los sectores, a todas las regiones. Pero estos tratados fomentan la desigualdad entre las personas y entre las regiones. Favorecen unos pocos. Desregulan se no va a perder derechos. Los sindicatos están en contra del Z comisiones, la Confederación Europea de Sindicatos. Tres millones y medio de ciudadanos y ciudadanas europeas han firmado contra el TTP y contra el Z contra estos tribunales especiales, contra estos tribunales que eluden la jurisdicción ordinaria. porque qué? ¿Qué pasa? En Europa no hay seguridad jurídica. En Europa las grandes corporaciones, porque ojo, las pequeñas empresas no van a estos tribunales. Son las grandes corporaciones que pueden ir a estos tribunales. Y así lo demuestran pues, los 400 o 500 juicios que a través de estos tribunales de arbitraje entre inversores y estados se están produciendo en los últimos 10 años. Porque cuesta mucho dinero, cuesta más de un millón de euros. Empezar el proceso. Segundo, ¿y quiénes son los expertos? Estos tribunales, no es el tribunal de la haya, no men se mencionan ni los derechos humanos, ni los derechos sociales, ni los derechos ambientales en estos tribunales. Nada más el derecho comercial, el mercado, el interés, el lucro, Eso es. la expectativa de ganancia de unas pocas empresas, no el beneficio social, no la rentabilidad social. Tiene cláusulas profundamente negativas, las listas negativas. No hablo de las listas negativas, señora diputada. Las listas negativas es lo que no figura, todo es privatizable, todo es liberalizado. El Instituto del Cano, tan prestigioso, eh, el Real Instituto del Cano, defiende esto porque es un avance a los nuevos este, tipos de acuerdos. Porque tiene cláusulas que, por ejemplo, si el Estado dictaminar normas ¿eh? para por ejemplo las residencias que se van a privatizar entran de este, de este, dentro de este tratado y establecer una ratio entre personas y cuidadores, eso va contra el espíritu del de tratado eso está específicamente en el tratado porque incumple la expectativa de lógica ganancia de la empresa y termino diciendo que esperemos que el SOE se libere del abrazo ...ahogador que le está produciendo... ...apoyar estas propuestas del CETA. Gracias. Muchas gracias, señor Creo que Tenemos que ser serios. Serios y responsables. Y eso es ir de la demagogia... ...que está... Este, ...empleando la, la diputada. Primero, no somos nosotros nada más... ...los que estamos viendo el peligro. 75 millones de europeos... ...viven en ciudades... Donde sus ayuntamientos han dicho no al TTIP y no al CETA? 75 es un argumento. millones. Es un argumento, por ejemplo. Ciudades como Ámsterdam, Milán, Florencia y Roma en Italia, Viena en Austria, Bruselas en Bélgica, en Francia, París, Lyon, Poitiers, Grenoble, Alemania, Colonia, Berlín, Reino Unido, Londres, Glasgow... En España, Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela y aquí. El señor Jebner, un segundo, por favor. Señorías, de que el señor Jebner pueda esforzar la segua réplica en tranquilidad y en silencio. Y en el país valenciano, 34 ayuntamientos, más de un millón de valencianos y valencianas están viviendo en ayuntamientos que han dicho no al TTIP-Z. Por lo tanto. No es una ínfima mayoría minoría, no somos nada más este Podemos. Es un conjunto, una marea ciudadana de organizaciones y movimientos que agrupan a 350 organizaciones a nivel de Europa que están diciendo que este tratado no nos beneficia. No responde a la necesidad del momento. No habla nada sobre el cambio climático y al revés, Va a aumentar el transporte, va a aumentar la agroindustria, va a aumentar y potenciar el cambio climático. No responde a uno de los principales retos, la desigualdad. Aquí justamente se ha visto que parece ser que nada más el comercio, cualquier tipo de comercio, fomenta el enriquecimiento. No cualquier tipo de comercio, un comercio justo, un comercio que salga beneficiado, beneficiado los dos polos del trato. No como este, que salen beneficiadas las grandes empresas. Aquí concretamente estamos en un punto de inflexión. Por desgracia, van unidos, parece ser el PSOE, Ciudadanos y el PP. Exacto. Y estamos en un punto de inflexión tan importante como la reforma del artículo 135. La gran coalición. ¿Dónde, ¿De qué lado estás? Cuando se pregunta a la gente de qué lado estás de las multinacionales, de las grandes corporaciones o de la gente porque la gente no va a beneficiarse lo dicen los sindicatos lo dicen sí los sindicatos existen los sindicatos mal que le pese a la señora Borís ¿eh? lo dice comisiones lo dice intersindical lo dice, lo dice hasta los consejos profesionales segundo es verdad que el mal no se inicia con estos, con estos tratados, pero los potenciamos. Están potenciando las privatizaciones, la desregularización, la pérdida de conquista de derechos, porque sí, justamente si los aranceles se bajan, no es la cuestión más importante, sino la homologación de la reglamentación hacia la baja. Perder derechos del consumidor, perder derechos de los trabajadores, perder derechos de los ciudadanos. Limitar la democracia. Justamente por eso no podemos aceptar esta enmienda. Seguimos manteniendo que el z va contra los ciudadanos y a favor de las multinacionales. Gracias. Muchas gracias, señor eh, La declaración que han firmado tres millones y medio de ciudadanos es esta que yo mismo he firmado. Y se podría firmar a través de una vía telemática. Una de las iniciativas ciudadanas que más votos ha recogido, cuando lo obligatorio era un millón. Exacto. 75 millones de europeos que viven en ciudades son los concejales, los regidores y los alcaldes Elegido los que, gente. elegidos, eh, pues declaran una ciudad no favorable al Z. No hay ninguna contradicción, no estoy mintiendo. Asesórese, entre en la página web de transparencia contra el Z, ...que ha hecho la campaña No al TTIP. Bien, con relación, con relación a la cuestión de esta, estamos hablando sí, estamos hablando de un tratado que teóricamente... ...sus apologetas dicen que va a aumentar un 0,03% el PIB de Europa en los próximos 10 años. 0,03%. Sin embargo, un informe de la Universidad de Toffs en septiembre pues dice que va a disminuir empleos, 230.000 empleos menos. Y el título se llama El Z sin anteojeras. ¿Cómo reducir costes en comercio? Y otros provocarán desempleo, desigualdad y pérdidas del bienestar. Ojo, no abrir las puertas a veces es conveniente porque te puedes encontrar muchos sustos. ¿eh? Eso de... Sí, sí, señoría. Justamente esto de confiar que más comercio es mejor, no siempre. Justamente hay cientos de juicios que han demandado no el pequeño comercio, sino las grandes empresas, cuando, por ejemplo, los ayuntamientos decían que una concesión pues, deterioraba el nivel del medio ambiente. Tenemos experiencia en Canadá, en, este, en Suiza y en otros países. Efectivamente, como bien ha dicho la diputada, esto no es o no se ha originado con estos tratados, pero se ha aumentado con este tratado. ¿Eh? El problema no es si esto origina o no, ¿eh? porque estamos en un mundo repartido desigualmente en donde la globalización no ha beneficiado a todos y a todas. ¿eh? Cuanto más globalización puede estar más perjudicada a las personas. En este país Hoy por hoy se ha superado la crisis, teóricamente. Ya tenemos el PIB de antes de la crisis. Sin embargo, la pobreza se ha extendido. La desigualdad es creciente. El y el medio ambiente pues, está cada vez más comprometido. Por lo tanto, ese progreso que algunos llaman que es progresivo, a veces es un retroceso en los derechos de la ciudadanía. Por eso desde Podemos somos muy cautos. Y por eso decimos que tenemos que pedir la opinión al Tribunal Constitucional por si se vulnera alguna legalidad eso se pidió el gobierno en su momento cuando se formuló lo de este, eh, la Constitución Europea o el Tratado de Maastricht teóricamente por cautela por un principio de garantías eso vulnera la normativa la existencia de tribunales paralelos en donde no están contemplados dentro de, de los tribunales ordinarios hay una doble vara de medir una para las grandes corporaciones que pueden pagar esto y otra para el ciudadano y las pequeñas empresas. Por lo tanto, desde Podemos seguimos manteniendo que esto no es progreso, si no es una regresión social, medioambiental y que atenta contra la democracia. Gracias. Muchas gracias, señor señor. mantenemos ahora. ¿eh? Hemos revisado toda la información disponible. Quiero dejar claro que nosotros no somos contrarios al comercio. No estamos en contra de viajar a Canadá, ni de importar productos producto de Canadá, sino que estamos en contra de la desregularización. Bajar los estándares que ha costado mucho conseguir, porque teóricamente no nada más es el problema de los aranceles, es el problema de normas que han servido para mejorar la situación de vida de los ciudadanos y ciudadanas europeas y lógicamente valencianos. Lo que pasa es que nosotros no somos favorables a las empresas Libex IBEX 35, que aquí parece ser que hay una triple alianza para favorecer, favorecer las empresas del IBEX 35. Las, las pymes fundamentalmente no exportan. El 0,0. ¿Cuántas pymes están exportando? Ojalá que exportaran. Pero hoy por hoy el mercado interno es, la, es el mercado fundamental. Estamos hablando del campo, del campo, de las denominaciones de origen, perdón de los, de, los de origen. Ya mi compañera Beatriz Alco ha dicho que el campo será uno de los, de los grandes este, perjudicados. Orange, Orange, eh, eh, la, la firma digamos de Valencia. canadiense eh, Valencia Orange eh, es una digamos eh, es una, una, un, una denominación comercial que competirá con este, las naranjas valencianas. 41.000 empresas de Estados Unidos, están en Canadá. Por eso decimos que el Z es el caballo de Troya del TTIP. Lo que no se ha podido conseguir con la puerta de entrada grande del TTIP se va a conseguir a través de la puerta del Z. No somos antieuropeos. Justamente esta política de desregularización, de empobrecimiento señor de manera silencio y para poder escoltar de pérdida de derechos para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas europeas es lo que está atravesando Europa ahora y este tratado un tratado más un tratado que recorta las competencias de los parlamentos crea tribunales especiales disminuye la protección de los consumidores no va a favorecer un comercio entre iguales, sino va a favorecer para que se lucren más los que más se han lucrado hasta ahora. Por eso nosotros decimos que justamente las privatizaciones de los servicios públicos es un riesgo, una amenaza, que no es que se origina con el tratado, pero se potencia con el tratado, como bien ha dicho la diputada de Compromís, por las cláusulas Stand Still and Ratchet. Lo que se ha privatizado no se va a poder volver a lo público. O si se puede, será un coste tremendo, exagerado, inasumible por las administraciones. Estamos hablando de tribunales que nada más contemplan el derecho mercantil, no hablan nada de derechos humanos, derechos sociales, derechos medioambientales. ¿Eso es lo que queremos? ¿Unos jueces expertos nada más en la ley del mercado? Exacto. ¿En el máximo beneficio? Exacto. ¿O de un planeta sostenible? Una vida soportable para la gente, una dignidad en el trabajo y en las condiciones de vida de la mayoría. Por eso, desde Podemos, pensamos que no somos la regresión. La regresión para la mayoría de la población la estamos asistiendo ahora. Se está potenciando con estos acuerdos, que no son un salto al futuro, son un, un salto al pasado, como todas las desregulaciones que ha habido en el sector financiero. La crisis de 2008. Que todavía estamos atravesando sus consecuencias ha sido por quitar barreras. Barreras que no son barreras, son protecciones. Muchas gracias, para la señor gente. Y gracias. Un minuto, señor Jeffner. Debo usted la. Señorías. Debo usted. Señorías. Señor Jeffner, debo usted la palabra, pero este, un minuto. Bien, gracias, señor presidente. No me esperaba menos del Partido Popular ¿eh? Eh, de que nos acusen de mentiras, me reír. Ojo, yo no estoy, yo no estoy este, insultando al embajador de Canadá ni a los canadienses. Señoría. Perdón. No, no, no. Se ha comentado esto. El tratado, el tratado perjudica tanto a los canadienses de pie Señoría como a los europeos. Deja usted exactamente a la alusión y menciona su... Bien. Eh, vamos a ver, con relación a esto, las voces del campo, las voces... Señoría, no. Si me van a dejar hablar, no Perdón, los... Perdón. Nosotros... señor Gemner, señor Gemner, señorías, es el no. señor Gemner que no están deseando hablar. Y así, de momento, la presidencia dirigirá los debates. No bostes, señor Dieznel. Una alusión que en considerar que es el que ha dicho el señor Pastor. Es no me espera. Efectivamente, del punto de la alusión a la que usted hace referencia y para eso le dará la palabra. No me obliga a más debates, porque tendré que donar más parables. Bien, no es una réplica, es una alusión en este punto. Demosle la palabra. Lógicamente, señor? que no me parece mal que las empresas, este, pequeñas. Vendan. tienes claro. que... No que... No no, no. que decir, no miento. que.? Bien. Yo miento, pero puedo argumentar porque. No, pero tienes que no miento Señor Jebner, ya por tercera vuelta y será la última. El señor Pastor hace tus comentarios que vos te ha considerado indecorosos. Sí. Señor... Bien, los dos la, comentarios la, la personas personas, no le vas a donar pego que reobrigue al debate. No mes, sí. pero a lo que vos ha comentado, efectivamente, que pueden ser cosas Diga lo que buga... sobre eso. No me reobrígueme este debate. Perfecto. Eh, bueno, me reafirmo que las manifestaciones que he hecho y que apoya a todo el grupo, no mentimos ni somos a las me reír. La mejor vacuna contra Trump eh, es Podemos, justamente porque defendemos otro tipo de derechos. El campo valenciano va a ser perjudicado. Muchas gracias, señor. <risa> <risa> <¿Qué me dice? risa> Sacaba el levad.